Bueno, pues les damos la bienvenida una vez más a este espacio de Hoy Oramos en Vivo. Así es, así es. Y pues somos sus amigos, somos sus amigos, claro que sí. Así es. Sus amigos, Elida Madrigal. Y Rafael Caballo. Así es. Y bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a Hoy Oramos. En vivo. Así es. Bienvenido. Y vamos a estar orando en vivo en un momento más. Sí, claro, claro. Así es. Primero vamos a presentar la palabra y luego vamos a ir a la oración. Sí, amén. Ahora, así que entonces les damos la bienvenida y esperamos en el Señor de que usted comparta este video, que usted comparta con sus amigos, con sus familiares, con sus amistades, con todos sus, sus, sus contactos este video, porque el eh, tema va a estar bien, bien, bien interesante. Así es, muy, muy importante, muy interesante, porque cada día, cada día, eh, el Señor nos habla. El Señor nos habla a todos, no o sea, nos incluimos nosotros mismos también, porque nosotros también nos habla. Entonces, claro. si nos habla a nosotros, les habla a ustedes también. Entonces, por eso es muy importante... Eh, Buscar al Señor mientras puede ser hallado. Y bien importante, pero muy importante, eh, leer de su palabra, buscar su palabra, buscar de la oración, porque Dios es grande, Dios es maravilloso. Eh, Él quiere todo lo mejor para nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y más eh, en estos tiempos que el Señor nos está brindando, nos está dando este precioso tiempo para que meditemos, que luego no vayamos a decir no, pues es que no tuvimos tiempo, como antes de que esto sucediera, el Biden, Biden, Biden de, de la gente, entonces se decía, pues no, es que no tengo tiempo. Y el tiempo, y el tiempo, pero gracias a Dios por el tiempo que nos está dando hoy porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a esa comunión con Él. Amén, así es. Así y entonces, es. pues vamos a continuar. Eh, y el tema, pues como ya está viendo allí en, la, en su pantalla, en su teléfono, en su computadora, en su tableta, en lo que tenga usted en, en la mano, pues este es el momento oportuno para buscar, para buscar a Señor. al Señor. Sí, y mire que hay más de una razón no, por sí, qué hacerlo. Claro que sí. Todo ese tiempo, y ya lo hemos dicho en los videos anteriores, ese tiempo que nos ha permitido el Señor tomarlo más en cuenta, y no lo hemos hecho, que nos demos cuenta de que esto de esta pandemia ha sido la gran oportunidad de buscar más recursos Sí, amén, así es, definitivamente. ¿Cuánto tiempo te habías quedado así en tu casa sin moverte? ¿E incluso hasta dejarte de ir a trabajar. Sí, sí, sí. Por eso este, pues hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Ah, exacto. Entonces, Entonces bendito sea su nombre. El Señor este es ahí. el momento oportuno precisamente para buscar al Señor. Y vamos al a tema, mío. digo, a la, al pasaje, al Así es. La Biblia nos dice ahí, en, la, en Isaías 55, del 3 al 9, en Nueva Biblia, eh, viva, viva eh, nos dice de esta manera, del el 3, nos dice, acudan a mí y presten atención. Escuchen, porque está en juego su vida. Su vida. Dispuesto estoy a firmar un pacto Permanente con ustedes Gloria al Señor Hacer efectiva las promesas Que le hice a David Mi Rey amado Gloria al Señor Vamos a desglosar eso un poco Amén. Dice aquí en el verso 3 Acudan a, mí. Acudan a mí Acudan a mí Lo está diciendo el Señor Pero fíjense también Nos hace un punto ahí Bien importante nos hace Esas palabras y sí. presten, atención. Amén. presten atención. Presten atención. Qué importante es esto, mi amado, mi amada. Una es, es acudir a Dios. Acudir a Él. Amén. Y luego, nos dice, y presten atención. Tengan atención. Así y es. déjenme decirle algo eh, que tal vez a muchos les va a parecer correcto y a otros quizás no tan correcto, pero es como cuando vamos al templo. O cuando estamos yendo regularmente al templo. Sí, sí, sí. Ahora, ahora ya es bastante irregular en, en, en estos momentos. Pero cuando vamos al templo, vamos a acudir al Señor. Uh -huh. A su santuario, a El su santuario. templo, al lugar donde se predica su palabra. Sí, parte su okay, palabra. ok. Y no sé pero presten atención presten atención, presten atención, no es para que vengan a platicar, que vengan ahí a convivir nada más, para que se pase un momento ahí muy contentos sí. muy feliz, ahí cantando, eh, danzando, o sí, lo, hacer eh, lo que lo que normalmente veces, se hace. Ahí está la persona, pero su pensamiento está en otra parte, okay. o bien ahora con las distracciones de los celulares, como muchos tienen los celulares ahí, ¿Sí? Este, encendidos y, y, y, y no hay la de nos tensión. ha tocado verlo no más de una vez Así es. es más muchísimas veces muchas veces muchas veces que me dan ganas de decirle hey hey hey, hey déjate de apagar tú y apágalo. Sí. Pues sí presta atención uh -huh. y luego nos dice escuchen exacto, exacto. ay dios mío oiga ya me está pareciendo como un regaño de parte de Dios. Sí, el señor nos Acudan llaman, a mí nos a y presten atención y escuchen. ¿Y la razón cuál es? El peligro, el peligro, porque está en juego su vida. Ah, hay un peligro, aleluya. hay un peligro. <risa> Mira, qué bien nos lo dice aquí el Señor a través de esta escritura. Porque está en juego su vida. Sí, así es. venas sí. te sirve ir... Acudir al, al templo De nada te sirve Si no vas a escuchar Ni vas a prestar atención Exacto, así es Y la Biblia nos dice, ¿por qué? Porque está en juego tu vida Está en juego Está en juego tu vida Aquí no es para que vengas a distraerte Aquí no es para que vengas a entretenerte Aquí no es para que vengas a, a, a, a charlar Con, con, sí, con, no, con no, los no, demás como, como un club pero... El, Exacto, no es un sí, club privado sí, Ahí que, sí. que que, que nomás nos juntamos nosotros y nadie más. Y fíjense la, la promesa que hace el Señor aquí enseguida. Fíjense nomás lo que las palabras que utiliza en esta versión. Así es. Dispuesto estoy a firmar un pacto permanente Gloría, señor. con ustedes. Alabanza. Aleluya. Fíjate nada más mi amado, fíjate nada más mi importante La importancia. La importancia del por qué estar escuchando y poniendo atención. Porque aparte de que está en juego nuestra vida, lo que el, el Señor está ofreciendo. Así es. No, esto es para ti también. Para ti. Esto para también ti, para es para ti. ti. Así es. Después les voy a firmar un pacto permanente con ustedes. Amén, gloria al Señor. Y hacer efectivas las promesas que le hice a, a David. Mi rey amado. Así es, amén. Porque desde que estaba chiquito, sí. el Señor puso su, su, mirada en David. su mirada en David. Entonces, mi amado, mi amada, fíjate nada más qué interesante y qué importante es esta porción bíblica. Así es, así es. Es bien es. interesante, es bien importante. Porque está hablando de una firma, de un pacto y de hacerlo efectivo. Amén. Todas las promesas del Señor mía son como este, un, un canto. O, uno de los signos, sí, exacto. Todas las promesas del Señor mía son. Entonces, yo estoy dispuesto hasta firmarlo. Amén. Te Pero imaginas, señor, imagínate... Entonces ahí, es y no te ni cuenta de que estaba el Señor presente y que quería firmar un pacto tienen, contigo y tú ni cuenta te dice porque estás metido en el circular. Sí, tienen un valor pero tremendo. O estás no platicando o estabas, uh, no sé, haciendo qué cosa. Cualquier otra cosa pero menos poniendo atención. Entonces, pues dice, preste atención y escuchen. Exacto. Vamos al así el verso es, que sigue. Así es. Verso 4. Precioso el 4 nos dice, a él lo puso por testigo para guiar a las naciones en el camino de la justicia y de, y de mis enseñanzas. A vez lo puso uh -huh. como un ejemplo, como, tetego, como testigo, para guiar a las naciones en el camino de la justicia. ¿Cómo se hace la justicia en los pueblos? No, pues, no hay. Bien, nosotros estamos aquí en Estados Unidos. ¿Tú dónde estás? ¿En México? ¿En Colombia? ¿En Venezuela? ¿En Perú? ¿En Chile? ¿Dónde estás? ¿En España? Bueno, donde quieras que te encuentres. Sí. Hay mucha devaluación, no hay. ¿Cómo están nuestros gobiernos? Uh -huh. Ah, tú vives allá en Rusia, vives allá en Japón. Vives en Corea. ¿Del sur o del norte? No, si estás en el norte, qué bárbaro. No, no, no. Entonces, tremendo, tremendo. ¿Cómo están nuestros gobiernos? Y ahí lo puse por testigo. Eh, por, eh, y ahí lo puse por testigo para guiar, para guiar a, a las naciones en el camino de la justicia y de mis enseñanzas. De enseñanzas. Sí, sí, sí, estamos en, en, en crisis de, en, en diferentes cosas. Diferentes. En una multitud de cosas. Hay una gran crisis ahorita. Veamos el 5. cinco sí, ¿no? Dice, de igual modo, ustedes también convocarán a las naciones, y estas acudirán presurosas. Vendrán a ustedes por todo lo que el Señor, el Santo de Israel ha hecho por ustedes, pues les ha mostrado su amor y los ha honrado. <risa> Dios, Alabado, pero, Dios, ¿no? pero, pero, pero entiende bien lo que dice aquí el versículo 5. Sí, sí. De igual modo, Ustedes, sí, tú, tú, Juan, María, Lupita, Enrique, eh, José Manuel, como tú te llames, ella, sí, como es. tú te llames, uh -huh. no quiere sí, sí, decir a él y de Rafael, porque ya, como no, no, no, no. Bueno, en la, la primera lista, no, no, no, no. no. Como, como tú te llames, ¿cómo te llamas, Marta? que okay, tú, Marta, ¿tú cómo te llamas, Enrique, o tú, Enrique, tú, Ustedes María, tú, como te llames? Ayudarán a convocar, actuarán. Así es. Imagínate Dios usando de ti. Así es. Porque pues, es. el mensaje es para ti también. Para ti, para ti, para ti. Para y también ti. para nosotros, obviamente. Claro. Nosotros ya estamos haciendo la parte que nos corresponde. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Ok. Y, y estas acudirán presurosas. Vendrán a ustedes por todo lo que el Señor Santo de Israel ha hecho por ustedes o Amigo, sea por nosotros cada uno en lo particular así es, porque él está, está firmando un pacto y qué dices pues ya les mostré mi amor así es y, los, y nos ha honrado uh -huh. amén gloria, imagínate gloria, nada más gloria, mi gloria. Amado. por eso dicen hey, escuchen por favor pongan atención amén así es. por algo el señor nos lo está diciendo de esa manera pues pongan atención, pongan cuidado porque este mensaje es suyo, es para nosotros, sí. es para ti, es para mí, y es para todos los para, que pongamos atención y cuidado amén, amén, así es ok, amén. vamos a continuar verso 6 el 6 nos dice este es el momento oportuno para buscar al Señor ahora que está cerca es cuando deben llamar Entonces, así es Señor. Y cuando se está predicando su palabra Cuando se está ministrando sí. su palabra Cuando estamos leyendo su palabra amén. Es cuando él está más presente Amén, amén, amén, así es ¿Por qué? Porque él es el que hace el pacto con nosotros sí. Dios él es, el, es el, el que hace pacto. el pacto Correcto Imagínate tú Como, como, como te tú llames. te llames Como tú te llames, para allá no imaginar más nombres Como tú te llamas? imagínate tú que estás ahorita aquí aquí, aquí presente uh -huh. el Señor te está diciendo este es el momento oportuno para buscar al Señor este es el, el mejor momento miren, en es. la radio lo hemos dicho Mucho muchísimas bien. veces nadie nos escucha por mera casualidad ¿por sí. qué? porque Dios siempre tiene un propósito, un propósito para cada vida. Hay un sí, amén. Amén, y cada vez amén, que amén, nos abrimos la Biblia, Dios tiene un propósito Dios para tiene un propósito vida. Y cada Señor. vez que alguien predica, como lo estamos haciendo con nosotros ahorita, que estamos dando una enseñanza, un es que Dios tiene un plan y tiene un propósito. Amén, así es. Pero ¿sabes qué pasa, mi amado? ¿Sabes qué pasa, mi amado? A veces no lo entendemos. Sí, ¿no? A veces no lo entendemos, por eso nos distraemos con mucha facilidad. ¿Qué pasa esta Cuando nosotros hablábamos en uno de los videos anteriores sobre los distractores, uh -huh. estamos más puestos en nuestras mentes y en nuestros corazones en las distracciones que en el escuchar buenos mensajes así es. Eh, es, es Nos conformamos con ver una una una una y sí, sí, sí, sí. nos, nos conformamos con ver ahí sí, sí, sí. Un, un pequeño pensamiento sí. y ya con eso ya nos conformamos sí. cuando debemos de, de poner más cuidado más atención y buscar más de dios más de señor, Madre, señor. Amén. y ahorita es en este momento en este día en especial es cuando Dios quiere hablarnos sí, hoy hoy Dios quiere hablar el mundo está bien convulsionado estamos ahorita estamos viviendo tiempos tan difíciles y estamos viendo tantas cosas en diferentes partes entonces es un, un llamado de parte de Dios a a todas toda las naciones al mundo entero hay un doctor en Derecho que me gusta escucharlo los lunes eh, está él dentro de un programa en una radio en México. ¿A ah, que ¿Cómo me gusta? ¿Cómo él habla? Con respecto a lo que está pasando en nuestro México. Sí. Lo que está sucediendo ahorita. Con los gobiernos que, que, que se mantienen allí. Esto es algo increíble. Increíble. Y, y lo que puede acontecer. Lo que puede suceder. Que México se nos vaya a desmoronar. Sí. Que México deje de ser el mapa que conocemos de México de la República Mexicana. Un día alguien le puede dar una mordida por ahí. Sí, sí, sí. Y dejar de ser el México, el México que, que hemos es. conocido es, toda la vida. Así es. Sí, sí, definitivamente son tiempos bien, bien. Y todo difíciles. nada más por los malos gobiernos que a veces se presentan. Sí. Y, y que no nos damos cuenta porque... Es lo que nos, hay nuestra ser. mente no está en el lugar que debe de estar sí. y nuestra entrega al Señor no está en el, en el punto que debe de ser. Sí, para bien. poder ver, escuchar, analizar discernir. Y, y, y discernir. Eso es bien, bien, bien tremendo. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí en verso 6? Ese es el momento oportuno para buscar al Señor. Sí, es, y solamente es, es el, el, el Señor es el que puede cuidarnos. Y puede cuidar a México. Y puede cuidar a Estados Unidos. Y puede eh, cuidar a Francia, a España. Y al país que tú me quieres decir. ¿Para qué? Para que podamos vivir en la paz que Dios quiere darnos a todo el mundo. Amén, amén. Él no quiere las revoluciones. Él no quiere la, la, la, las dificultades que hay. No, no, él no quiere que padre. haya tanta muerte como la hay. No, no. Él va a venir por un pueblo santificado pero para santificarnos necesitamos para eso, estar en la perfecta en comunión la palabra, con Dios por eso este es el momento oportuno para buscar al Señor sí, ahora que está cerca es cuando debemos o debemos sí, así es, estar, sí, sí, sí eh, eh, bien, eh, tanto que él está cercano y podemos, podemos hallarle y él está con nosotros entonces eh, son tiempos preciosos que debemos de, de, de estar en el Señor, buscar, buscar, buscar más de su presencia, de su palabra. A ver qué, qué es lo que el Señor me dice eh, este día, qué es lo que yo tengo que hacer. Así de que pues qué, qué, qué precioso el Señor nos habla día día a día. Así es. Y vamos a ver al verso 7 ya para ir al final. Bien, entonces, es siete nos dice, los que siempre buscan hacer el mal que abandonen, abandonen sus malos pensamientos y ese estilo de vida y vuélvanse al Señor, pues Él siempre está dispuesto a perdonarlo El Señor es un Dios compasivo. ¿no Pero a veces abusamos de que Dios sí. es compasivo. Sí, sí. Ay, Señor, perdóname, me equivoqué. Ay, Señor, perdóname porque pequé. Ay, Señor, perdóname. Y, y pues, sí, abusamos abusa, sí, desde sí. su compasión de se verdad. Abusa, se abusa, Pero se dice es. aquí, los que siempre buscan hacer el mal, que abandonen sus malos pensamientos. ¿Cómo sí, están sí, nuestros sí, pensamientos, sí. mi amada? ¿Cómo sí. están nuestros pensamientos, mi amado? A, a, a, haz una pequeña pausa. ¿Cómo están tus pensamientos? Uh -huh. ¿Cómo están tus, uh -huh. tus, a, tus haceres? ¿Qué estás haciendo? Exacto. Ok, dice, lo que siempre buscan hacer es mal, que abandonen sus malos pensamientos. ¿Y qué más? ¿Y ese estilo de vida? Ese estilo de vida. Yo no estoy de acuerdo con todos los malos estilos de vida que hay. Pues no. que, que sean alcohólicos, que sean drogadictos, que, que, que sean narcotraficantes, que, que, que sean... Eh, pues homosexuales, que sean de que sean prostitutas, que, que, que sean lo, lo, lo que sí, son. Siempre que mismo que, que mismo sean correcto. El, que es lo correcto. Correcto. ¿Por qué? Porque Él dice, Este estilo de vida, y, vuélvanse al vuelvanse, y eso, vuelvanse al Señor. Dejen eso. Dejen eso. Así es. Dios así cuando, es. cuando hizo al hombre y hizo a la mujer, los hizo perfectos, amén. los hizo a su imagen de, y los hizo a su semejanza. Amén, amén, así es. No venimos del mono, no, no venimos del ángulo, no, no venimos de esa no, evolución. De ninguna manera. No venimos de eso. Simplemente Dios, en su grande amor, del polvo de, de la tierra, de ahí formó al hombre y puso aliento de vida en, en, en su cuerpo. Y luego dijo, este no es bueno que esté solo, le voy a hacer su ayuda idónea. Así es, y de ahí que se formó el primer matrimonio. Sí, amén. Así es. Y de, de ahí... La multiplicación. Y le dijo. Y multiplíquense. Pero qué fue lo que pasó. Sí, cuando sí. el pueblo se fue multiplicando. podemos sí. ver ahí en, en las escrituras. Cuando Noé es. Uh -huh. Dios. hartamos sí, sí. a Dios. En ese entonces. Claro. Y qué pasó. Viene un diluvio. Vino el diluvio. Y no vemos que la familia de Noé. La que se salvó. Sí los animalitos que puso y entonces el... otra vez vuelve el señor mm -hmm. ¿Y, y qué pasó también cuando los dos me incomodan mm -hmm. otra vez luego ¿Sí? que subir un fuego otra vez sí qué quieres ahorita qué quieres ahorita mi amado sí, sí. con ese estilo de vida que tú estás llevando qué quieres que, que, que pase ahorita sí, no, con ese no, estilo de vida que, que está llevando tanta gente eso sea, dice, los que siempre hacen el mal, abandonen sus malos pensamientos. Sí, definitivamente. Y ese estilo de vida, y vuelvan al Señor. Vuelvan Señor. No estamos en contra de nadie, por el contrario, queremos que se vuelvan al Señor. Así es. Ahora, ustedes sí, van a bien, analizar realmente. si están bien o no. Nosotros solamente estamos haciendo un, un, un punto de referencia. ¿Por qué? Porque por lo que dice el Señor. Sí, sí, sí. Por lo que dice el Señor y por lo que nos dice a través de, de las Sagradas Escrituras. Amén. Oiga, que se habla muy fuerte. No, no, no hablo fuerte. Sí, eh, sí. Él va a ser más duro. Va a ser más duro cuando estés allá en, en, el, en el infierno. Sí, sí, porque ahí te llegó Satanás porque te hablaba más bonito. Sí. El nombre tú de, él, de, él, de hacer lo que tú quieras. Tú eres dueño de tu cuerpo tú haz lo que quieras, no, mi amado, sí, no, no, no, es, no eh, mi amada, no es, es así, pero tengo que saber escuchar, tengo que buscar de Dios, eso, dice que le busquemos, sí. el que puede ser allá. Podemos estar viendo ahorita lo que está pasando aquí en Estados Unidos, en California, este, eh, una área tremenda que se ha estado quemando y... y y también a través de, de rayos, de rayos que, ¿Sí? ¿Que, que están sí. y quemando y quemando y quemando, o sea que esos son juicios, son juicios de parte de Dios. Y por otro lado también los huracanes los, que están los, llegando, por un lado quemando y por otro lado ahogando. Los monstruos marinos, así es, así es. Mi amado, mi amada, pongamos atención. ¿Y qué está pasando en otros países? En otros países también. También que, que, que están pasando por situaciones bien tremendas en y bien guerras, difíciles. En, en hambrunas, bueno. Vamos a irnos acercando más a que... el 8. El 8 nos dice así, dice, mis pensamientos no se parecen <risa> en nada <risa> a sus pensamientos, dice el Señor. Dice hermano, ¿qué dice el Señor? Dice el Señor. Idolica, Señor? Idolica, Señor. mis pensamientos no se parecen en nada en a nada, sus pensamientos en nada el Señor está hablando que si Dios nos habla, está fuerte bueno, si quieres míralo así sí. pero mire con qué amor te habla el Señor Amén cuando Amén. nos está diciendo Amén. mira, mira, déjame decir un no, nombre, por favor mira, mira Juan, mira Enrique mira María, mira Lupita, mira eh, ¿qué tan, ¿Cómo tú te llames? Mis pensamientos no se parecen a nada. tus pensamientos. Y uh -huh. lo digo yo, dice el señor. Así es. Así y es. mis caminos uh -huh. están muy por encima de lo que pudieran imaginar. Ah, ¿Te imaginas? Y mis caminos están muy, muy, muy por encima de lo que tú puedes imaginar. Así es. ¿Ves? ¿Qué, así es. ¿qué, qué hermoso nos habla el Señor a través de su palabra. Amén, amén, así es. Mi amado, mi amada, esto es maravilloso como Dios habla. Es maravilloso. Amén, amén. Y miren, ahorita hay que buscar al Señor, el que haya Amén, sí. Ahorita es el tiempo. Sí, es, sí. es el tiempo oportuno para eso. Definitivamente, así es. Y vamos a cerrar con el verso 9. Y en el nueve nos dice así, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Ah. ¿Te das cuenta, mi madre, ¿Te das cuenta, mi madre? Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Así es. Por eso mencionamos ahorita una serie de las situaciones que el hombre está pasando. El hombre y la mujer, sí, sí, obviamente. Sí, sí, sí. Que sus mentes se han desviado porque le han dado marchas a los Satanás y no se han dado cuenta. No, no se han dado cuenta. Y pregonan y hacen hasta marchas y hacen mítines y todo eso. Y si los vemos cómo se visten y vemos cómo, cómo actúan, no se dan cuenta cómo no. los Satanás los trae. No, no se dan cuenta. Su, su mente su corazón está, están vendados. Sí, no tierra. se dan cuenta cómo está la situación. Pues dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Así es. Así es. Ay, mi amado, ay, mi amada. ¿Será esos motivos de oración? Por supuesto. Claro, claro que sí. Por supuesto que sí. Es un momento, entonces, para unirnos en oración. Que estemos juntos. Uh -huh. Tú y Pero nosotros. Definitivamente. Y, y que estemos juntos en, en oración. ¿Por qué razón? Nada más porque Dios nos ama. Uh -huh. Y nos quiere usar, nos, nos quiere bendecir. Pero tenemos que dejarnos usar por el Señor. Amén, definitivamente. Dios no hace acepción de personas, sí, no. pero Él busca que le adoren el Espíritu y en verdad. Espíritu y sí, en verdad. ¿Y por qué vamos a orar? por una mejor calidad de vida. Tanto la familiar como la espiritual para todos. Sí, amén, amén, así es. Tenemos que buscar siempre la calidad. Amén. Mira, voy a ponerte un ejemplo. Si tú vas a una, a una agencia de carros y quieres comprar un coche, quieres comprar un carro ahí. ¿Acaso no quisieras el mejor? Claro. El que tenga más calidad. Así es. O vas a comprar el que sea, el que te, te, el que te quiera andar. No, el que no, te No. el que, estoy te estoy que, que quieras. Y si tú vas y buscas un pantalón, una camisa, un vestido, una blusa... Pues quiere que, que tenga calidad. Uh -huh. No que se te vaya a romper al día siguiente o que se te vaya a, a, a, a deshacer ya el, nomás en pues la primera habana o cosas por el estilo. Mi amado, mi amada, tenemos que buscar calidad. Sí, claro, amén. Sí. Si vas a un restaurante, pues que quieres comer? ¿Cualquier comida que te den? ¿O quieres calidad? Es calidad. ¿Que la carne pues, que esté suave, suave, suave, que, que, suave. Que, que el bueno, pues, que esté agradable eh, y, y lo que sea. Lo que sea, que esté agradable a, a ti. Entonces, ¿por qué? Porque con eso te vas a alimentar. Amén, así es. Y la oración nos va a alimentar. Entonces, esa oración es para buscar una mejor calidad de vida. Amén, amén, así es. Esa oración debe ser para mejorar nuestra condición espiritual. Amén. ¿Para qué? Para todos nosotros. Para todos. Vamos a orar y voy a pedirle a mi esposa que haga una primera oración. Amén. Bien, oremos en este momento dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Padre, le alabamos, le glorificamos, sí, señor. señor. Le damos honra, gloria y alabanza. Sí, Padre. Señor. Oh, Señor, enséñanos, Padre, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, que en este tiempo, Señor, tan precioso, que tú nos has dado, que tú nos estás permitiendo, Señor, para estar más en comunión contigo, Padre, a través de tu palabra, a través de la oración. Señor, danos ese anhelo y ese deseo ferviente, Señor, de buscarte y de conocerte aún todavía más, Padre, porque tú quieres lo mejor para tus hijos. Tú no quieres que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Podemos estar viendo, Señor, todas las cosas que están pasando mundialmente, Señor. Y esto sabemos que es para llamar la atención mundialmente a la gente, Señor, a un arrepentimiento genuino y sincero. Porque es, como dices ahí en tu palabra, Señor, ahí en esa que está en juego nuestra vida. Es son tiempos de mucho peligro, y ese es el tiempo que nos estás dando para estar en esa comunión contigo, tú nos has sido refugio de generación en generación, y de antes que naciesen los montes, y formase la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, Amén. y que vuelves al hombre, hasta ser quebrantado, y dices, convertir. Dios, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, los arrebatas como un torrente de aguas y son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece y en la tarde es cortada y se seca, porque pues, con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro. Padre, gracias Señor por la oportunidad que, que tú nos das y que estás dando la oportunidad al mundo entero de que reconozcan que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres el único Dios poderoso, que puede salvarnos de, de estas maldades Señor y ya, ya sea que vivamos o que muramos, pero que seamos tuyos, Padre, oh mi Cristo gracias por tu grande amor y tu grande misericordia porque tú eres el Dios nuestro eternamente y para siempre y tú nos guiarás aún más allá de la muerte, entonces Padre Santo, tú nos hablas en tu palabra, a cada momento porque tú puedes ordenar nuestros pasos y, y tú pruebas el camino, tú nos dices por qué camino debemos andar, porque quieres lo mejor para tus hijos, gracias porque tú eres nuestra roca y nuestro castillo, y tú nos guías y tú nos encaminas en, en todo momento para el bien, porque tú enviaste tu espíritu para que enseñarnos y no retiraste su maná de la boca, ni el agua, dices, pa, por ser, Padre, gracias, porque tú nos das el alimento, nos das el agua, nos das nos das eh, el aire que respiramos, nos das lo que necesitamos, Padre, gracias por tu grande amor y tu grande misericordia, y en este momento, Señor, únicamente, oramos, Señor, oramos por la necesidad que hay mundialmente de acercarnos a ti, tanto a los, a los gobiernos, a los presidentes, a los que están en eminencia, Señor, que busquemos tu rostro, porque tu venida está cerca, Padre Santo. Gracias te damos por ese grande amor y esa grande misericordia que tú tienes para con la humanidad, porque de tal manera, Señor, tú nos ha, ha, has amado que enviaste a tu Hijo un unigénito a este mundo para venirnos a salvar de la maldad. Y únicamente, Señor, tú quieres nuestras vidas para ti, Señor, que te busquemos mientras puedes ser hallado, porque va a llegar el momento en que ya vas a, a estar lejos, tu Espíritu Santo va a ser retirado, Padre, gracias por este tiempo que tú nos das, Padre, y oramos por nuestros hijos, nuestras familias, nuestros nietos, nuestros familiares que aún todavía no te conocen, Señor, que sientan el anhelo. Y el deseo en sus corazones de buscarte. Que sientan esa hambre, esa necesidad, Señor, de estar delante de tu presencia y pedir el perdón de los pecados, Señor. Sí, Señor. Abrir sus corazones, Padre Santo, y poder tener esa comunión delante de ti, Padre mío. Porque no hay nada mejor en este mundo que tú, Señor. Gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Excelente. aleluya Ahora, vamos a otra oración especial. Yo quiero orar por salud. Ahora con el COVID ha habido mucha gente que está pasando mal momento. Muy mal momento. Si tú tienes un familiar que está pasando, una amistad que está pasando por el problema del COVID, pon tu mano ahí en tu pecho. Pon tu mano ahí en tu pecho. Vamos a orar. Y no tiene que ser nomás de, de COVID, de cualquier otro tipo de enfermedad. Tú tienes un familiar que está pasando por una crisis, o tú mismo estás pasando por una crisis de salud, pon tu mano ahí. Padre Santo y eterno y maravilloso Santo eres tu Padre, Santo tu palabra Señor cuando nos dice Que todo lo que pidiéramos en oración creyendo Lo vamos a recibir Y Padre Santo Que toda persona que haya puesto Su mano ahí en su pecho Que lo he hecho por sí mismo O que lo está haciendo por En favor de alguien más Extienda su mano de poder sí, sí. Señor y que su mano sea puesta sobre esa mano que sea puesto en el pecho, Señor. Y que puedan sentir, Padre Santo, que usted está tocando. Que usted está tocando, Señor, esa mano. Siente la mano del Señor ahí sobre tu mano. Siente la mano del Señor. Ahí te está tocando. Te está bendiciendo. Siéntela. Es una, una mano tibia que está ahí junto a la tuya. La de la él te está tocando Gracias, Te está tocando ¿Y te está tocando, Gracias, ¿sí? está tocando para él, qué? Para que darte entonces, la respuesta bien, A tus necesidad Y existo, a tu oración Padre sí, Santo ah, vale, toda enfermedad Piden sí, este toda sí. dolencia Pide en todo el, cáncer Todo usted ya lo ¿no? llevó, COVID Todo aquello Señor Que está afectando ese cuerpo Quítelo Señor la de y declaramos, Cristo, Señor, poder. sanidad completa. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en, mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si alguien, hablamos. si alguien, Señor, tiene dolores, si tiene malestares. Santo eres, Jehová, de los éxitos. Tiene hernia, si tiene cualquier problema, Señor, en su cuerpo. Oh, Padre Santo, En el nombre de Jesús. Toque, toque, Señor, toque, toque, toque. En el nombre de Jesús, a ti te digo, toque. cree y Quiere recibe. Cree y recibe. Y créelo. Créelo, cree, Y, créelo, créelo, y siente la mano, Señor, sobre Jesús. tu cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el todo pues, nombre de, de Cristo Jesús. Y este, en señor, el nombre de Jesús. damos la honra. Recibe la bendición. Damos la gloria. Y damos alabanza. la bendición. En Cristo Jesús. En el nombre del Padre, Aleluya. del Hijo y de tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Gracias, Aleluya. Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Su grande amor, su grande misericordia. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Aleluya. gracias, padre. gracias, Aleluya. gracias Amén. Amén. Amén. Sí, amén. Amén. Mi amado, gracias, mi amada. Gracias, sí. Si tú has recibido una bendición del Señor y quieres compartirnos con nosotros. Escríbenos. Sí, puedes escribirnos, puedes mandar ahí tu, tu petición, puedes enviar tu testimonio, puedes comunicarte con nosotros ahí en el WhatsApp o bien por Messenger o, o bien a hoy.oramos.gmail.com y, y gracias por, por compartir el testimonio, gracias también por poderte expresar a través de estos medios si tienes alguna necesidad por la cual podemos orar contigo. Claro que sí, lo vamos a hacer. Te apoyamos y pues gracias, gracias mil por estar con nosotros en este momento, en este tiempo y gracias también por, por compartir, gracias por suscribirte y, y gracias, mil gracias también por regalarnos ahí un, un me gusta o bien una notificación ahí en la campanita y te, te damos un abrazo en el amor del Señor, que Dios te bendiga grandemente. Y te bendiga también por compartir estos videos, porque no sabes a cuántas personas tú puedes uh, bendecir a través de, de estos videos. Te amamos en el amor de Cristo Jesús. Amén, gracias. así es. Y bueno, pues damos gracias a Dios por la bendición de poder compartir con ustedes. Y somos sus amigos. Sus amigos, Elida Madrigal. Y Rafael Cavajos. Así es. Y no queremos más que para ustedes lo mejor de lo mejor. Ellos quieren lo mejor. Queremos para ustedes lo mejor. Y compartan esto si es que les ha agradado y que el Señor os bendiga por hacerlo. Bendiciones. Y así sea, bendición para todos.